La leyenda sobre una ciudad perdida ya era una historia que se hablaba entre los antiguos aztecas. Y después de la conquista, Fernando de Alba Ixtlizóchitl, que vivió de 1568 a 1648, escribiría sobre este sitio y las costumbres de su gente. Sin embargo, en aquel tiempo nadie sabía sobre lo que el descendiente de Mexicas hablaba. Fue hasta 300 años después cuando en 1940, el arqueólogo Jorge Rufiera Costa descubriría vestigios de lo que sería una de las ciudades ocultas más importantes en América. Y con ella, un misterio que puede ser la evidencia de que hace miles de años, robots extraterrestres llegaron a México. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. robots extraterrestres, llegaron a México. Tula era la ciudad de las leyendas, la ciudad de los llamados toltecas, sabios y poderosos, experimentados en las artes y el conocimiento sobre los astros, pero todo su conocimiento venía de su dios principal, Quetzalcoatl, un dios de tez blanca, barbado y de origen desconocido, quien les dio conocimiento y enseñó a la construcción de imponentes templos de piedra. A este dios se le relacionaba con la estrella de la mañana, la luz más brillante antes del amanecer. Me refiero a Venus. Por lo tanto, todos estos elementos del dios Quetzalcóatl se hipotetizó que este quizá pudo haber venido no de otra región del mundo, sino de algún lugar del cosmos, y ser un extraterrestre. Las excavaciones dejaron ver gigantescos cuerpos gruesos de seres esculpidos en piedra cada uno medía más de 4 metros de alto con pectorales, cascos, anteojos y en la mano un extraño objeto desconocido que ha sido causa de las más fantásticas hipótesis. Dentro de estas, las que indica que estas esculturas son representaciones de seres espaciales y que ese objeto debió ser un arma desconocida. Estos gigantes conocidos como los atlantes se han teorizado como representaciones de Quetzalcóatl y forman parte del templo llamado la Huizcalpantecutli, que significa Señor del Alba, estrella de la mañana, templo dedicado a su deidad principal. Quetzalcóatl también fue conocido antes por los teotihuacanos, luego por los mayas quienes lo llamaban Cuculcán y después por los aztecas. En la civilización tolteca se dice que Quetzalcóatl, cansado de mediar paz entre los diferentes pueblos, decidió construir robots gigantescos para imponer el respeto sin la necesidad de que tuvieran que intervenir directamente. Por eso el extraño casco sobre sus cabezas, el pectoral que sirve como protección, los anteojos que pudieran emitir algún tipo de luz y la extraña arma en su mano de origen extraterrestre. Otra hipótesis apunta que estos robots también pudieron haber sido controlados por humanos o humanoides que a la altura de la cintura tenían un acceso para poder manipularlos, y el rostro de sus tripulantes quedó inmortalizado en esas moles. Con tan extraños detalles es imposible no preguntarnos, ¿quiénes eran estos seres? Múltiples leyendas giran a su alrededor. Algunos pobladores incluso dicen que se mueven por las noches y miran hacia el cielo como esperando que un día vuelvan por ellos. Pero... ¿Quiénes sabrían de volver? Sí, debe ser como un tipo polea. O. No, es que primero para aguantar una plataforma el peso, al menos de la cabeza, para subir a la plataforma, subir a otra y finalmente dejarla ahí arriba, puede ser como un sistema de polea. Que jalas y subes, pero sí igual puedes jalar todo eso con muchas personas pero colocarlas es como stonehenge no sé la altura de stonehenge pero más o menos me parece que es similar y las piedras arriba con arriba. también stonehenge no la encontraron así es un círculo monolítico con piedras está en inglaterra pero tampoco lo encontraron así encontraron las, las piedras tiradas y ellos ya armaron la forma de como imaginaron que pudiera ser. pasa lo mismo aquí aquí lo mismo no, no se veía igual esto no era así. No sabemos si quizá cada uno de estos pudieron estar en cada esquina. Entonces como los encontraron abajo, solamente los construyeron y los pusieron arriba. La teoría de que los atlantes fueron robots es algo que parece ser hasta cierto punto poco creíble. Pero la teoría que se abordará a continuación pareciera ser muy probable, a consideración de cada uno, ya que toca uno de los temas más interesantes que tiene que ver con un eslabón perdido de la cultura tolteca. Me refiero al continente o isla desaparecida de la Atlántida. En los días de esplendor de la antigua Grecia, se decía que más allá de las columnas de Hércules, el límite del mundo, según los griegos, había una gran isla y que aún más allá de la isla se encontraba un continente. Según algunos escritos, la Atlántida se ubicó en el océano Atlántico, entre lo que es América y África. La desaparición de esta isla mítica se dio después de que en la misma sucediera una catástrofe que terminara hundiéndola en lo más profundo del océano. Sin embargo, algunos de sus gigantes sobrevivientes lograrían el épico viaje hasta lo que hoy es México. Y ahí se asentaron formando lo que después sería la cultura tolteca. Entonces, ¿los gigantescos atlantes serían representaciones de estos hombres? Si la existencia de la Atlántida pudiera ser comprobada, podría dar respuestas a muchos misterios del mundo antiguo que hasta el día de hoy siguen sin ser resueltos. Después de caminar, oh, claro, que estamos en otro basamento aquí en la zona de Tula. ¿Y qué piensas al ya haber visto, bueno, los atlantes? Que hay muchas teorías. La principal es que eran columnas que sostenían ahí eh, un techo de piedra, seguramente. Pero podemos crear diferentes teorías, incluso de las más disparatadas o las que no son pues como objetivas, dirían los arqueólogos. No sabemos qué representaban los atlantes de Tula. Lo que sí sabemos es que son impresionantes, que son imponentes, que son gigantescos, son monolíticos. Me parece que crear historias o teorías enigmáticas pudieran llevarnos hasta a, a otros mundos, a otros lugares, a otra fantasía. No lo sabemos, pero es interesante poder crear todas estas historias. A mí me encantó el lugar y cada zona arqueológica es bastante diferente y que encierra muchos enigmas. Entonces podemos descubrir eh, cosas que no sabíamos que pudieran estar ahí y que algún, quizá alguien más no las haya visto. Entonces nosotros estamos buscando esa parte. La parte oscura, la, la parte que no toda la gente observa. Eso es lo que estamos buscando para crear nuevas teorías. No queremos destruir la historia, tampoco queremos darle otra alternativa. Simplemente es interesante verlo con otros ojos. Sin embargo, los arqueólogos desaprueban todas estas leyendas y teorías. Para ellos, estas figuras eran representaciones de guerreros toltecas ataviados con un pectoral de mariposa penachos, una sonaja y lo que pensamos pudiera ser un arma extraterrestre solamente sería un simple lanzadardos prehispánico y lo que parecieran ser pies con polidactilia solo serían barbas decorativas de los guaraches que traen puestos. Algo que no queda claro es que al descubrimiento de este basamento las figuras no se encontraban de pie en la cima sino que fueron descubiertas por bloques y separadas en diferentes zonas del lugar. Las teorías de los arqueólogos las imaginaron como ahora se encuentran, pensándolos como columnas que detendrían un gran techo de madera y paja que remataría el templo. Lo que sí sabemos es que estos gigantes de 4.5 metros de altura son impresionantes. Es por eso que se les conoce como los Atlantes de Tula. ¿Serán como dicen las leyendas, robots extraterrestres? ¿Gigantes del pasado o representaciones de guerreros toltecas de los cuales desconocemos su historia? De algo estoy seguro, el enigma seguirá hasta que los atlantes sigan de pie. Son tan increíbles que decidí robarme uno, así que espero no lo extrañe. Coméntame tú qué opinas me gustaría leerte. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con todos tus conocidos, en especial con los más inteligentes. Será interesante saber su opinión también. Recuerda que si quieres hacerme un obsequio en la descripción de este video, te dejaré el link de mi wishlist de Amazon. Mi nombre es Oxlack Castro y te espero en el siguiente video.